Hola, hola, hola, hola Queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de que hora estés escuchando este video Este es el video 230 de 320 Así que te invito a que te quedes hasta el final del video Y que en el final del video vas a encontrar un rectangulito De este otro lado, abajo eh, En el que si haces clic te lleva a la lista de reproducción y puedes ver desde el video 1 y entonces vas a ir entendiendo desde enero que todos los días estoy subiendo un video para qué para que puedas aprender astrología para que te puedas convertir en astrólogo te pido mil disculpas que la contraluz hace algo en mis lentes pero bueno sin lentes no puedo hacer el programa así que nada te invito también a que visites nuestra página web que eh, sigue existiendo centroaprenderastrologiafacilmente.com pero como era muy largo, entonces también podés entrar por patagoniaastral.com ¿Qué podés encontrar ahí? Entre muchas otras cosas, pues estamos renovando toda la página podés encontrar el pdf con astrología básica y eso lo puedes bajar en PDF gratuitamente o puedes comprar el libro en papel, eh, pero ya eso es cuestión tuya. Y te invito a que te suscribas a Telegram. Ahí ya somos una comunidad de más de 600 personas eh, que todos los días estamos hablando de astrología. ¿Para qué? Para aprender este oficio maravilloso y que a mí al menos me dio muchísimas satisfacciones en la vida y ojalá a vos también. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el sol en Tauro, casa 5 en Tauro y ese sol en Tauro dentro de la casa 5. Y también vamos a ver el sol en Tauro en la casa 11, te lo muestro acá. Eh, el sol en Tauro, la casa 11 en Tauro y ese sol dentro de la casa 11. ¿Cómo se mastica eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, vamos a empezar por el principio. Acá, el sol en Tauro, en casa 5 en Tauro. Y eso es fácil. ¿Sol en casa 5? Ya te lo dije ayer, es lo mismo. Narcisista, apasionado, creativo. Eso no cambia. Casa 5 en Tauro. Eso sí cambia, porque ayer viste casa 5 en Aries. Casa 5 en Tauro es romántico, es artístico, es embellecedor de las cosas. Sol en Tauro, tres palabras claves positivas y tres negativas. Reservado, estable, determinado, como positivo, como negativo, gregario, rígido, obstinado. Entonces, si vos estás haciendo un estudio de una carta natal que te encontrás con que tiene el sol en casa 5, la casa 5 en Tauro y el sol en Tauro, puedes estar ante una persona reservada, romántica, que necesita dedicarle mucho tiempo a sus creaciones. En cambio, si nos vamos a la casa de enfrente, qué lindo título, la casa de enfrente. Eh, el sol en Tauro, la casa 11 en Tauro y el sol en la casa 11. Entonces podemos estar eh, sol en casa 11, amistoso, superficial, vanidoso. Igual que ayer, ya te lo conté ayer. Eh, casa 11 en Tauro, posesivo, fidelidad, materialista. Eso es nuevo. Sol en Tauro, reservado, estable, determinado. Gregario, rígido, obstinado. Te lo expliqué antes. Entonces, en esta nueva combinación del Sol en Tauro, eh, Casa 11, en Tauro y el Sol dentro de la Casa 11 podemos estar ante una persona vanidosa y obstinada en mostrar sus posesiones materiales. Por ejemplo, ¿sí? y recordá siempre, esto es un datito de la astrología, que yo te doy el, es, esta combinación, pero puede haber más combinaciones. Este sol puede estar en casa 11 y el sol estar en Géminis, no en Tauro. O, por ejemplo, esta casa 11 podría estar en Aries y este sol en Tauro. O podría estar este sol en Tauro, pero dentro de la casa 10. Entonces esas son todas las combinaciones que vas a tener que ir haciendo vos. ¿Nos volvemos a ver mañana? Claro que sí. Te invito a que si no entendés este video, mires esta lista de reproducción que te va a quedar acá. Eh, que... Tiene desde el video 1 en enero empecé con estos videos, todos los días un video. ¿Para qué? Para que puedas aprender astrología y te conviertas en astrólogo, astróloga, astróloga. ¿Nos vemos mañana? Claro que sí, por supuesto. Chao hasta mañana.